El Ministerio de Educación convocó a nivel nacional el inicio de la primera convocatoria de las pruebas nacionales del nivel medio este martes, donde cientos de estudiantes participan. En este día estamos dando inicio a lo que es el proceso de pruebas nacionales del nivel medio. Estamos en uno de los centros CEDES, este Manuel María Castillo. Ya todos los centros han iniciado en este momento lo que es el proceso. Entonces, gracias a Dios que todo ha salido eh, normal. No hemos tenido ninguna eventualidad y los estudiantes han acudido masivamente. ¿Cuántos son los días hablando la naturaleza? En el día de hoy estamos iniciando con lengua española, en el día de mañana tendremos, tendremos matemática, el jueves tendremos sociales y el viernes estaremos culminando con ciencia de la naturaleza. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.